cuando estoy ahí con la música simplemente soy yo mismo no existe nadie más. Familia no de sangre, pero sí familia de hermandad y de lealtad. Eh, el breaking te da eso. Y empezamos a disfrutar de nuestros pasos. Con no una ideología de querer ganar o competir, sino con una idea de compartir. Queremos cambiar la educación, cambiar la ideología de las personas. Donde Bolivia puede salir algún momento profesionalmente en algo. Que el deporte boliviano se note. Que no sea solo un decir o que estén algunas canchas de fútbol por algún lugar. Tener un equilibrio entre tu educación y tu pasión, tener un equilibrio entre tu trabajo y tu arte. Puedes descargar tu energía ahí haciendo arte, no es necesario de que te metas a las cosas malas para descargar esa, esa energía. Simplemente exprese lo que realmente siente porque esa es la única forma de conocerse a sí mismo y que la gente te conozca. Si practicas breakdance eres libre, eres sano, haces ejercicio todos los días eh, te dejas un lado de lo que es el alcohol el la adicción cuando yo estaba en colegio era una persona muy irresponsable pero ahora gracias a dios tengo este lugar este grupo tan maravilloso donde yo ya estoy pudiendo sobresalir no solo yo sino varios tenemos un mismo objetivo una misma línea eh, estamos eh, encaminando, el, encaminando el, el movimiento hacia buenas eh, perspectivas hacia la sociedad lo que hacemos esta rama de la cultura es, se encarga de, de, de recatar valores humanos y sociales hacia, la, hacia cada, cada una de las personas. Si tú quieres formar parte, si quieres cambiar tu vida o si crees que tienes talento, puedes formar parte de nosotros. Te abrimos las puertas aquí en el Centro Cultural Martadero. Llegamos todos los días de lunes a sábado de 4 a 6 de la tarde. Para que aprendas a, a bailar y aprendas este arte urbano que ya sé que te va a gustar. Yeah. <laughs>